¿Por qué el proyecto ICHELS? Health? Obviamente esta imagen cada vez nos, nos identifica o nos reconoce, nos permite reconocer más lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. Cualquier persona ante una situación o ante una información de que tiene algún problema de salud, simplemente quiere conocer algo más, pues busca información en internet. Pero son todas las fuentes fiables, son todas las fuentes seguras, son todas las fuentes igualmente rigurosas como para realmente seleccionar y aplicar. Sabemos dónde buscar, sabemos cuál es la mejor, eh, digamos, información que podemos seleccionar y, y tratar de alguna manera de aplicarnos. Pues en ese sentido, el proyecto AEC ha tratado de, de reconocer una debilidad que existe en nuestra ciudadanía, como sabemos, hay muchas personas que sí que saben buscar, que sí que saben seleccionar la información, pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones, la ciudadanía en general, los pacientes en particular, eh, no tienen las habilidades necesarias para buscar información, para seleccionar cuál es la información más fiable, para evaluar cuál es la calidad ¿verdad? de esa información, para entender eh, algunos indicadores que nos pueden decir si esa información es, eh, eh, digamos, actualizada o está basada en la evidencia científica o en fuentes de información en las que uno puede confiar, etc. ¿no? Para luego compartirla y aplicarla con el profesional sanitario. En ese sentido, un poco por dar un antecedente por qué y cómo surge este proyecto IC Health, surge un poco relacionado con lo que es el plan de acción relacionado con mi salud en el que se daba mmm, respuesta o se intenta dar respuesta a algo que se ha encontrado y es la falta de conocimiento y confianza que tiene la, la ciudadanía sobre los distintos recursos que existen, no solamente en nuestro contexto en España, sino a nivel europeo. En ese sentido eh, también se ha, se ha identificado que eh, es muy importante saber que las personas que tienen un mayor nivel de alfabetización van a tener un papel o un rol mucho más activo en lo que es el autocuidado o el manejo de su salud. También va a obtenerse mejores eh, resultados en lo que es la prevención, pero mismo también en el mismo sentido en lo que es la adherencia a los estilos de vida y también incluso se pueden obtener buenos resultados de salud. En ese sentido, y por este motivo, en el, eh, teniendo en cuenta los conceptos que son básicos, probablemente ¿no? uno dice... ¿Y a qué nos referimos? Y en esto Manuel nos va a explicar un poco más. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización digital y en concreto en alfabetización digital sanitaria? Y precisamente cuando buscábamos información sobre esto, distintos conceptos, distintas bases, etcétera, nos dábamos cuenta que está relacionado con distintas fases en la búsqueda de información. ¿Cuándo buscamos? ¿Cuándo, ¿Cuándo encontramos? cuando intentamos entender o evaluar esa información y cuando la intentamos aplicar para resolver un problema que tengo. A nivel personal, estoy embarazada, quiero intentar buscar una respuesta a mi situación o tengo un problema de salud, tengo un, un, un problema de diabetes o cualquier otro problema en general quiera abordar o entender. En ese sentido, el proyecto de SIGEL ha tratado de focalizarse en, en tratar de desarrollar esa habilidad, la habilidad de la digital sanitaria dirigida a un grupo de poblaciones en particular. Las veremos un poquito más adelante, pero en concreto les adelanto que son estos. Como que comentaban anteriormente, ¿sí? las que se han desarrollado a través de, por ejemplo, el, la Universidad de La Laguna en niños y adolescentes, y en el caso, por ejemplo, nosotros en el Servicio de de Salud, que nos hemos focalizado sobre todo en personas mayores, en mujeres embarazadas <coughs> y lactantes, y eh, en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y otros países y otras organizaciones han intentado hacer cursos en estas poblaciones también diferentes. ¿Con el fin de qué? Con el fin de, de, de precisamente tratar de reducir lo que son las desigualdades en la alfabetización a nivel, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ahí sí hay, además, y es algo que le, yo creo que le añade un valor importante a este proyecto, no solamente trata de desarrollar cursos masivos online, sino que en ese proceso de desarrollo de los cursos masivos online... Trata de incorporar una metodología, una metodología importante de co-creación, es decir, tratar de incorporar a los usuarios, a la población diana, que finalmente se va a beneficiar de estas, digamos, de estos cursos, de estas herramientas, en todo el proceso de elaboración. No son nosotros los técnicos, los investigadores, o simplemente los clínicos, sino los propios usuarios los que decidan cómo y qué tipo de información les gustaría ver reflejada en esos cursos qué tipo de imágenes quieren ver, qué tipo de materiales, ¿Qué, qué, por escrito, en qué colores, cuestiones que para algunos pueden ser sencillas o básicas y sin embargo para otras personas puede ser crucial o e importante para recibir esa información y utilizar y aplicarla. En ese sentido, en el proyecto de ASGEL precisamente también hemos intentado y hemos dedicado un tiempo importante al proyecto a tratar de definir las estrategias de cuál era el mejor proceso de co-creación, de cuál era el mejor proceso para incorporar al usuario en ese desarrollo de los cursos masivos online. Por eso los objetivo principal del proyecto ha sido crear también unas comunidades de prácticas, un grupo de personas orientadas a desarrollar, a evaluar y aplicar esos cursos masivos online, interactuando en distintas sesiones, como veremos, algunas presenciales y algunas online, para desarrollar estos cursos. Al mismo tiempo, esto nos permitió diseñar... No fue muy sencillo, pero, eh, pero de decir que la colaboración y la participación de prácticamente todos los grupos en el proyecto Aisinger, a pesar de ser de idiomas totalmente diferentes, de contextos totalmente distintos, con niveles de alfabetización diferentes, permitió crear, coordinarnos entre todos los grupos y crear 35 cursos masivos online, dirigidos a, a distintas poblaciones, como las que comenté anteriormente, y en ocho eh, idiomas europeos diferentes. También pudimos pilotar, evaluar y, el, y ese pilotaje nos permitió mejorar los, los cursos que habíamos desarrollado inicialmente para tratar de incorporar todas aquellas cuestiones de mejora que los usuarios identificaban como que eran fundamentales, como que eran claves para poder hacer un uso mejor o mayor de esos cursos como tal. Y al final también lo que nos interesaba era avanzar un poco más en lo que es el conocimiento, en el conocimiento sobre la alfabetización tanto a nivel local como a nivel nacional y luego lo que nos permite es compararnos o, o colaborar con otras organizaciones también a nivel europeo ¿no? sobre cómo poder utilizar mejor estos resultados en ese sentido, el consorcio de, el consorcio que se llama de, del proyecto aisi está eh, conformado por 14 socios, por 14 grupos grupos que, eh, de los que, como les decía, hay siete universidades un centro de investigación y representantes del gobierno, eh, también había pequeñas y grandes empresas, y pequeñas y medianas empresas, un hospital, un ONG y algunas organizaciones o redes europeas. Y como les decía, en este, hemos tenido la, la posibilidad, la gran oportunidad de colaborar entre las dos universidades, la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, también nosotros eh, a través de lo que es la Consejería de Salud, del Servicio Canario de Salud, y lo que es la Consulta Europa, que es, digamos, la consultadora que nos ayuda en todo el proceso de gestión del proyecto, ¿no? Y todas las organizaciones que vemos ahí. Como les decía, la población indiana a la que se ha dirigido, se ha dirigido es fundamentalmente niños y adolescentes, imagínense el reto que supone, y eso nos lo contarán eh, eh, a continuación después, cuando nos comenten los de la Universidad de La Laguna, ese eh, desarrollo, ese proceso de elaboración como ha sido, niños y adolescentes, pero también lo hicimos como mujeres embarazadas y lactantes, que una y como bien sabe Yolanda, que estuvo en esa fase de cocreación. Eh, como muchas de esas madres que participaban participaban con su bebé ¿verdad? porque ya estaban en esa fase de lactancia y el reto que esto suponía pero el valor que esto añadía al propio desarrollo como tal. O en el caso por ejemplo de Alessandra cuando trabajaba con personas mayores mayores o notas mayores de 60 años y nos acompañaban en todo este proceso ¿no? o en el caso de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que Ana también tenía la posibilidad de acompañarnos en este proceso. ¿no? Entonces todo esto nos permitió de alguna manera eh, decidir por qué estas poblaciones, cuando se planteó el proyecto de ICIJ, por supuesto que hay muchas más poblaciones susceptibles de beneficiarse de este tipo de curso. Pero en aquel momento se definieron como que habían unas prioridades. Se entendía que estas eran poblaciones de distintas edades, distintos colectivos, no solamente personas con una enfermedad crónica, como puede ser en el caso de la diabetes, sino personas sanas, como que pasan por algún mismo tipo como puede ser una persona embarazada o en proceso de lactancia, o simplemente por ser un colectivo con una edad determinada. Entonces, son colectivos, son poblaciones que tienen necesidades específicas y que normalmente pueden necesitar una información. Eh, relacionada con su salud que en muchas ocasiones implica intervenciones complejas pero que incluso la problemática que esto supone es que muchas veces la información que recibe puede ser contradictoria entonces en ese sentido el proyecto ha tratado de dar respuesta a estas situaciones donde hay incertidumbre, donde hay complejidad de la información y donde necesitamos ofrecerle herramientas a la ciudadanía para que sepa o sea capaz de seleccionar la información que sea más valida y viable. También en este sentido, por tanto, nosotros intentamos incluir en este proceso de creación y evaluación de personas de distintos niveles, eh, en todos los sentidos, nivel académico, nivel, eh, cultural, eh, nivel eh, de conocimiento de alfabetización digital sanitaria, de distintos ámbitos culturales como tal y sociales, distintas edades, etc., con el fin de tener una máxima representación posible de esto. En ese sentido, tenemos los países representantes en los que, participar en lo que se han desarrollado en los distintos bus. ¿no? Y, y es interesante luego cómo, por ejemplo, tenían la, la oportunidad también Ana con el, el grupo de resto de coordinadores nacionales, ¿verdad? Para ver el intercambio, de la experiencia e irnos nutriendo todos progresivamente con ese proceso para tratar de obtener mejores en el, en el desarrollo como tal. No les quiero agobiar mucho por esta parte, pero sí que les quiero hacer eh, una <coughs> mención, un pequeño resumen en qué consistió. El proyecto como tal. El proyecto como tal tuvo diferentes fases, de diferentes etapas de trabajo, y en estas algunas ocurrían de manera paralela y otras ocurrían eh, eh, progresivamente. Básicamente, nosotros en un primer momento queríamos tratar de analizar las características de la población, si quieren vamos a verla en detalle, o sea, lo primero que queríamos era. Tratar de crear un conocimiento sobre cuál es el nivel de alfabetización digital sanitaria que teníamos en los distintos países. ¿Qué pasaba en Alemania? ¿Qué pasaba en Bélgica? ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasaba en Italia? ¿Es igual el nivel de alfabetización digital sanitaria? ¿Es igual el nivel de alfabetización sanitaria? o ¿Es igual el nivel de alfabetización digital? Pues probablemente esos tres conceptos que están muy relacionados entre sí nos permitieron conocer un poco en profundidad algunos elementos o factores relevantes. Eso nos permitió, antes de desarrollar los cursos, identificar factores claves, posibles barreras, facilitadores y todo lo que ven en, en rosadito o en otro color como tal son productos o son, digamos, informes que, que, que reflejan eh, una información que pudimos recolectar a través, por ejemplo, de revisiones sistemáticas de la literatura, de la evidencia, también de grupos de discusión, de entrevistas, etc y que son materiales tan libres, gratuitos, también se puede acceder a ellos para ver los informes y la comparación entre los distintos países de cómo, cuáles son estos factores. Finalmente, originalmente teníamos 35 MOOCs, pero al final se pudo desarrollar incluso uno extra porque tuvimos la posibilidad de que alguna organización más desarrollara un MOOC de más, ¿no? un curso como tal. Eh, como les decía, esta, este proceso de cocreación requería la interacción en cara a cara, en sesiones presenciales, las personas, los usuarios participaron para desarrollar los contenidos, para revisar, pero como obviamente no era tan fácil crear esas agendas y como precisamente lo que íbamos a producir era una, eh, una herramienta digital online, pues entonces dijimos, pues el resto de, de proceso de co-creación, una parte presencial, el resto que sea a través de la comunidad de práctica de manera online. En esas interacciones, sorprendentemente, pero muy eh, en positivo, recibimos mucho feedback y colaboración de los distintos participantes sobre qué cosas quitar, qué cosas añadir, qué cosas modificar. Todo eso nos permitió generar, como les decía, esos productos, mejorar los cursos como tal y al final ir monitorizando y evaluando eh, el, los cursos como tal para ver cuál era el impacto que podía llegar a tener. Obviamente una vez finaliza este, este proyecto, no solamente nosotros tenemos que decir, bueno, pues esto se ha terminado, sino que, y es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí, es tratar de ver cómo esto eh, se puede dar continuidad, cómo se le puede seguir dando viabilidad para que su, se pueda aplicar y se pueda seguir utilizando fuera del marco del proyecto el objetivo de ICGEL no era crear cursos masivos online para guardarlos en el proyecto sino para que ahora todos nosotros los que estamos aquí y cualquier otra persona que ustedes conozcan, lo puedan difundir y lo puedan utilizar, tanto esos eso en particular como la propia metodología porque en realidad eso también créanme que fue un proceso de aprendizaje muy interesante el, el cómo se desarrollaron los cursos como tal, ¿no? entonces también se desarrolló una guía sobre cómo hacer esa explotación y una de las propuestas que se ha hecho va en la línea de lo que comentaba antes Benito, por ejemplo, y es tratar de que los promotores de salud, todas las personas que, digamos, tienen acceso a la población, los distintos colectivos, puedan hacer uso, puedan alojar, in, in, in, perdón, in, in, implementar, incorporar eh, esto en su práctica. Y será de lo que discutiremos también hacia el final, de, de cómo utilizarlos, de cómo aplicarlos, que sepan que esto está totalmente de acceso gratuito. Eso también nos ha llevado a tener que definir una estrategia de sostenibilidad y precisamente también esto formará parte de la última parte de la sesión donde esperamos que ustedes nos puedan dar algunas sugerencias, aportaciones sobre cómo poder darle mayor eh, eh, difusión, digamos, como tal a esto. IC Health pretende esto, hacer una gran dif dif diseminación, difusión, hemos llegado al final del proyecto, eh, como les decía, muy agradecidos a todas las personas que han participado, no solamente como investigadores, colaboradores, sino en el propio desarrollo como tal, todos de una u otra manera nos han hecho grandes aportaciones, continuamos estando presentes en las redes sociales para continuar dando difusión, tanto a nivel local, nacional, como a nivel europeo, porque el objetivo es eso, que esto pueda tener una mayor aplicabilidad y creando, digamos, incluso lo que son... Eh, newsletter o, o lo que son eh, de alguna manera pequeñas ediciones también tenemos algunos vídeos promocionales, a lo mejor en algún momento del descanso igual dejaremos algunos para que ustedes los revisen, los vean pero un poco eh, conozcan que están, están disponibles para, para acceder a ellos de manera también eh, online, gratuita a través de YouTube y donde básicamente explicamos en qué consiste el proyecto cuáles son las actividades, cómo fue el proceso de creación etcétera, etcétera está eh, subtitulado en diferentes idiomas en ocho, países, en ocho idiomas diferentes con lo que finalmente esto también nos ha permitido ir dando difusión como les decía tanto a nivel nacional y ahora tocaba hacer una difusión aquí a nivel local entonces sin extenderme muchísimo más les doy muchísimas gracias por su atención bienvenidos a estas jornadas espero que puedan disfrutar de ellas para, para mí como coordinadora científica de este proyecto ha sido un honor poder contar con la colaboración de ustedes eso lo ha hecho todo muchísimo más fácil y ahora es un producto para ustedes. Gracias.